Hola, muy buenas, yo soy Javier de la tienda de Más Músculo de Tenerife, aquí tenemos un nuevo vídeo para, para el canal de Más Músculo. Como veis estoy aquí hoy eh, nuevamente en, en el parque. Eh, me dispongo a grabar un, un vídeo, esta vez centrado en un entrenamiento eh, de pectoral. Pues aquí os voy a, a mostrar un, un pequeño ejemplo del, del entrenamiento que, que me toca hoy. Eh, Estoy grabando este vídeo sobre, sobre la marcha, lo estoy haciendo esta vez de manera, de manera diferente. Eh, perdonadme la calidad, pero el móvil es el, es el que es y, y no puedo hacer otra, otra cosa. Espero que este vídeo eh, nos guste y sin más, vamos a darle. Bueno, el primer ejercicio que vamos a realizar a modo de, de calentamiento, de, de activación del de pectoral, eh, pues son eh, tres series de, de flexiones, vamos a intentar hacer una, una serie de flexiones normales. Eh, la siguiente serie haremos eh, una serie de flexiones con palmada, con palmada eh, a la altura, digamos, de, del pecho. Y la, la siguiente sería vamos a intentar realizar una serie de flexiones con palmada también, pero esta vez intentando hacerlo por, por delante de la cabeza la, la palmada. Eh, si no lo entendéis, porque a lo mejor no me, no me explico muy bien, casi con total seguridad no me estoy explicando bien, eh, a continuación podréis, podréis ver a lo que me refiero. Vamos a darle. Del, del entrenamiento realizada, las tres series de, de flexiones como ya, hemos, como ya hemos comentado y ahora como primer ejercicio eh, os propongo realizar tres o cuatro series ya ya ya veremos qué tan apurados de tiempo vamos y qué nivel de, de fatiga tengo claramente eh, tres o cuatro series de flexiones de fondos en, en anilla los vamos a realizar con una pequeña parada en la parte eh, más baja del, del recorrido digamos la parte más más profunda contaremos unos tres segundos y, y realizaremos el, el fondo no espero realmente sacar eh, muchas repeticiones pero, pero bueno se lo que lo que se pueda vamos a darle fondos acabados ahora vamos a realizar una serie de fondos pero esta vez en, en barra en barra paralela simplemente con una barra obviamente eh, vamos a intentar realizarlos también con una con una ligera parada en la parte más profunda del recorrido para mayor intensidad así que vamos a ver lo que sale vamos a darle